Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, vídeo número 129 del canal, esta vez escenario en la jungla, aunque esto parece más bien un paraíso playero, bueno, tanques americanos con un BR de 6.7 y aquí en esta ocasión como siempre me gusta de vez en cuando retomar a mi M56 Scorpion. A sacarlos ligerito de blindaje pero muy rápido Bueno, no he dicho nada pero ya sabéis viendo Ya que estoy prácticamente pisando la zona Saliendo desde la parte izquierda Sobre todo de zona norte y aquí estamos Tomando la zona Despacito, al loro, cuidado con los que aparezcan por ahí Vamos a echar un vistazo a Aproximadamente 550 metros Es una buena distancia para los que osen asomar el hocico por ahí Tienes prácticamente un instante. Ves por ahí una torreta y disparas y listo. Venga, listo, toma la zona. Adelante. Nos giramos, vamos rapidito para buscar. Ahí un poco. Aquí, un poco más de camuflaje, ¿no? Aquí en medio de la playa. No nos interesa con este cazacarros. Nos movemos rápido antes de que aparezca alguno por ahí. Y nos metemos rápido por aquí. Echamos un vistazo a la zona C que está por allá. Mi copilla dispara. Mm -mm. A ver, ¿cuánto estamos? Sí, 550 La distancia que habíamos dejado antes pues, ah, Nada Por si las Fly No veo nada Por si acaso parecía que había algo Bueno, disparillo A esa distancia, alguna que otra vez vale, Es más Tienes que aprovechar siempre cuando En modo realista Siempre es Importante tener el cálculo de las distancias por ejemplo, por aquí 550 quizás es un poco excesivo 450 esa es la zona de ellos la zona a ver, a ver, a ver, avanzamos un poquillo por aquí vamos a echar un vistacillo rápido al loro con la zona de... a ver, a ver, a ver ¡Oh! mi compi ha caído el que estaba conmigo aquí ha caído A ver Por la playa Pueden aparecer 4.50 También es buena distancia Vamos a ver Tengo un copia ahí arriba Así todo en la loma En plan campero Ahí Es correcto Bueno, ellos siguen ahí En su zonita A ver, echamos un vistazo 550. A ver, eh. Ahí dispara. Hay una marca. Mm. están zurrando a ese. A ver, a ver, a ver. Eh, por ahí asoma. ¿Quién es, ¿Quién es? ¿Quién es? Es un Tiger. Tiger. Hemos hecho pupita, pero bueno, no, hemos, no, no ha sido mucho daño. Venga, ese campi ahí echándole huevos. El M18. Bueno, el Tiger sigue ahí. Siguen disparando. Sigo marcándolo, ahí está, no me pierdes de vista, compis. No sé, eh, aviones, ahí entre ellos, compis, aviones contra los aviones enemigos. Muy bien, muy bien, el aire, que son muy blanditos, y un avión me hace polvo en un momento. Vamos a bajar rapidito, que tú corres ahí, Uep. Perfecto. Ahí está el otro compi que acaba de pasar por allí. El M18. Muy bien. Ha desfilado por ahí. nada ha zurrado. ¡Hombre! Perfecto, ese es el Tiger que ha caído. Esos son los puntitos por echar una mano. Venga, crucemos rápidamente este riachuelo. El compi que está de arriba parece que ya no está. Venga, venga. Es mal sitio para Alaska, No sé que corre, quítale de en medio. Vamos, vamos, vamos, venga, vamos, escorpión. Ahí está, suba escombrío Venga, el loro Aquí es asomarse un poquito para ver Otro poquito para disparar Y rápidamente esconderte Aquí no te puedes exponer A ver, a ver, a ver Hombre, un disparo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está la marca Hombre, parece que eso es un tiger Ahí estás Venga, ponte lateral, colega Ah, perfecto Muy bien, muy bien, muy bien Estupendo, vengador Acuerdo con la inteligencia. Chachi. A ver, ese tío, ¿cuánto está? Ese cadáver. 400. Vale. Dale. Muy bien. Así ah, me vale. 450 50. El ajuste. Venga, vamos. Petardazos por ahí. ahí. hay una marca. Justo. Parece vale, que es un. Ahí está, un poco, un poco más atrás de donde le zurre al tiger, por ahí detrás. Parece que se esconde ahí detrás de ese búnker, el colega. Alor, que cuando cae una ramita cae un árbol, ya sabemos que puede ser. Cuidado, no te expongas mucho. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, bomba, bomba. Venga, cambiamos de posición, escondete rápido ahí abajo, y abajo Ahí vamos a aprovechar ese buque que tenemos en la brecha para taparnos un poquillo Aquí este pequeña depresión del terreno, echamos un vistazo con los prismáticos Bueno, vamos a sumar ahí al balcón A exponernos inútilmente Controlando el paso de los enemigos hombre, aquí tenemos a un valiente ¿quién es? joder, encima por el medio de la playa ya será rápido, ¿no? a ver quién es rapidito, tiene que ser rápido joder, encima es un tiger, venga vale es que, madre mía eso yo no lo haría jamás, jamás, jamás, jamás. Bueno, si es un tanque pesado, vale Pero en es BR, es un Tiger De lateral Es una presa fácil Como para el M56 Por ejemplo Cogería yo siempre, cojo por la playa Aunque me cogerá a su lugar, pero cojo por la playa Venga, vamos a echar un vistazo por esas marcas Que vemos justo ahí de tanques Y a mis compis, cerca del respawn Del sur de los enemigos o sea, Venga, echamos un vistazo rápido Disparos Hombre, hay movimiento ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, muy bien ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí está, un IS Caiste Pero en dos marcas A ver A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Ahí parece que... Ahí está Bien Toma, otro más Dos rusos Doble ataque, perfecto Muy bien Esta, Está es está fenomenal Esto está liquidado, hombre Si es que cuando uno se divierte... Joder, chachi piruli Muy bien, hombre, uff, cállame Por un momento pensé Que era, digo, ya me pilló. Vale, eres un compi, venga, ahí está el mejor escuadrón Se acabó misión compi de m 56 Una partida rápida Eficaz Y vamos a ver qué nos depara Nuestro amiguito Gaijin Una partida Muy buena, aquí en la jungla Que de jungla, no sé Vamos a ver Ahí estamos, venga Ibis, tercero en el equipo, muy bien, cuatro destruidos, pacto, cuatro, tres, 1, 87% de actividad, bien, bien, perfecto. Y tercero en el equipo, chachi. Acuérdate abajo, caja de comentarios, Escuadrón Ibis, Facebook, Instagram, enlace al Discord. Y si no estás suscrito al canal, pues considera el suscribirte le gustó la partida, dale un buen like si ha sido así y nos vemos en un próximo